Soy el doctor Santiago Valenzuela, médico general, ozonoterapeuta y médico canábico desde hace algunos años, especialista en todo lo que es medicina canábica para cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de enfermedad. Ahora sí que en la infancia yo creo fue la clásica historia de papá y mamá de no, ten cuidado porque los marihuanos son gente mala y el marihuano te va a querer atacar y va a ser violento y se te va a secar el cerebro si tú pruebas la marihuana y evita el alcohol y el cigarro y todo eso es malo. Hasta que tuve un paciente, un paciente con cáncer de etapa terminal donde empiezo yo a buscar alternativas terapéuticas y tuve unos resultados extraordinarios utilizando un CBD espectro completo con él. Ayudamos en su enfermedad a la persona o al paciente. Todo su entorno familiar mejoró gracias a la medicación canábica. No tanto eh, como curación de un cáncer, eso sí tengo que aclararlo. De ahí es donde empiezo yo ya mi viaje personal, empiezo yo con un tema de ansiedad y estrés muy elevado, lo cual ya estaba repercutiendo en mi salud y opté mejor por tratarme con la medicina canábica. Entonces ya fue donde yo empiezo a experimentar conmigo y a vivir yo en persona las diferencias de entre la medicina tradicional, la medicina canábica, y cómo se ha acrecentado mi, mi, mi noción de lo grande que puede ser la medicina canábica, lo espectacular que es la flor, la planta, y lo veo en mi práctica clínica. Entonces mi inicio fue totalmente decir, no, esto es del diablo, esto es malo, esto te va a dejar, te va a freír el cerebro, etc., hasta empezarlo a vivir y, y estudiarlo y comprobarlo en laboratorio con estudios formales que no, no que sea lo contrario, sino en el abuso está la diferencia. Utilizarlo de una manera responsable y como medicina es fantástica la cannabis, fantástica. Mi primera experiencia ya, tal cual con la flor, yo buscando consciente el efecto de la flor, fue en casa, tranquilos, ¿no? Mi esposa y yo vamos a ver, voy a probar la flor por primera vez. Eh, conseguí una flor de buena calidad, que yo consideraba buena calidad para ese momento. Primer gallito, enrollas, ¿no? Y le das dos, tres toques y a ver qué pasa. Esa fue mi primera experiencia. Entonces, como lo hice de una manera consciente, una manera, yo ya tenía idea de qué esperar, ya tenía idea de cómo iba a funcionar, ya tenía ya tenía idea de qué podía pasar y ya, ya he tenido mi primer pálida. Entonces, yo ya sabía más o menos cómo manejarlo. Entonces, fue una experiencia hermosa. Hermosa y también muy limitada en el sentido de decir, ¿sabes qué? No te pases dos toquecitos y tal. Yo utilizo mucho la meditación en mi vida diaria y el utilizar la planta, medicarte para meditar, ha sido una herramienta hermosa y gigante he llegado a unos estados de meditación tan profundos que nunca imaginé o que leía yo que algunos gurús lograban y los he logrado gracias a la planta. Sobre los paradigmas y el qué te vas topando conforme vas avanzando en esto y hace ruido, es obvio la primera fue la crítica de algunos colegas donde Oye, Santiago, ¿pero cómo estás empezando tú a recetar marihuana? Eso te daña el cerebro y el paciente va a hacerse adicto y el paciente va a tener después posibilidades de sobredosis y morirse por utilizar cannabis. Y... A ver, espéreme tantito. Mis estimados colegas tienen que ilustrarse, leer y aprender. Cuando empiezas a leer los estudios modernos con comprobación científica certificada, con los ISOs y controles de calidad y todo, te das cuenta que los estudios anteriores, en los que nos basábamos como médicos para decir sí o no a la marihuana medicinal, eran totalmente falsos, totalmente manipulados para satanizar y para estigmatizar la planta. Ya con esa comprobación científica, es como he ido poniéndoselos en la cara a todo el mundo. A ver, es que no sé, se... aquí está el estudio donde se comprueba que no. Es que daña al cerebro. Aquí están los estudios que comprueban que no. Eh, la marihuana hace adicción. Pues claro, puedes hacer adicción a cualquier sustancia que te dé placer, que te dé confort. Puedes hacer dependencia a tu psicoterapeuta, a tu almohada favorita, al azúcar, ¿no? al abrazo de tu abuelita. A todo eso puede ser adicción, pero eso no crea farmacodependencia. O un uso adulto responsable, consciente, no te lleva a una farmacodependencia porque no hay una unión permanente de la marihuana o de los cannabinoides a los receptores del cerebro como pasa con la nicotina, con Tramadol, con muchos otros fármacos que se recetan normalmente. ¿no? Yo ya tenía la apertura mental a través de la ozonoterapia y otras terapias médicas que he aplicado en decir, no todo es lo tradicional. O hay medicina o experimentación que ha demostrado que funciona, incluida la acupuntura, incluida la homeopatía, y ahí obviamente incluido la medicina canábica. Y cada día hay más avances, tanto científicos como alternativos. Para mí no fue difícil dar ese brinco y de decir, ok, ya manejo algo alternativo desde hace 14 años, que es la ozonoterapia, con resultados fantásticos. Bueno, estoy leyendo y hay comprobación científica sobre la cannabis, vamos a empezar a utilizar como herramienta. Entonces, un amigo tiene a bien decirme, ¿sabes qué? Empieza a meterte en redes sociales, empieza a platicar de la cannabis, y es donde empiezo a ser yo mis pininos, a abrir y a presentarme ante el mundo, ¿no? Como yo soy médico, soy profesionista, tengo muchos años de experiencia, y creo y conozco que la cannabis medicinal es una opción terapéutica. Y de ahí fue donde se me han ido abriendo las puertas a tocar con asociaciones grandes, a hacer ruido a nivel nacional, mundial. Tengo pacientes de todo el mundo, gracias a Dios, que ahorita atiendo o superviso sus tratamientos canábicos. Entonces fue, ahora sí que gracias a la pandemia, que me tuve que encerrar, literal, que tuve que cerrar mi consultorio tradicional durante un tiempo, que empecé a maquinar otras ideas y empecé a ver y empecé a entender las redes sociales. Yo nunca me había metido. Yo no entendía Facebook, yo no entendía Instagram, nada de eso. Entonces ha sido como un crash course, ¿no? aprender rapidísimo todo eso para poder llevar el mensaje de lo real, que es la marihuana, que la cannabis no es mala, que la marihuana no es mala, que el CBD es una herramienta pequeñita de todo lo que nos ofrece la planta, como medicina y como uso autopersonal y como lo que quieras. Entonces fue ese detonar, el estar encerrado y el tener que seguir buscando cosas nuevas que hacer. ¿no? Tú haces un uso consciente de la sustancia en una dosis pequeña, puedes todo el día estar medicado y no hablamos de CBD o CBD espectro completo o todo ese espectro de medicina canábica que no tiene efecto psicotrópico, sino hablamos del uso ya de la cannabis completa, sí, de ya sea de la flor, un extracto, un cartucho, etcétera. El hecho que puedes utilizar la cannabis durante todo tu día y ser 100% funcional 100% concentrado en tu actividad, atender todos tus quehaceres, eso es el paradigma más grande que he podido romper y que me he demostrado que se puede ser un Pacheco funcional. Y es algo que estoy intentando que mis colegas médicos y la comunidad en general entiendan que sí se puede. Lo han hecho durante cientos de años muchísimas personas, ¿no? Pero ahora vivirlo como médico desde el punto de vista científico y con ese enfoque de tener que cuidar, ¿no?, porque tengo que ser muy preciso en todo lo que hago y lo puedo hacer aún bajo este, los efectos de... Ha sido importantísimo, ha sido así, te explota el cerebro decir, oye, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Me siento mejor, me siento más tranquilo, más relajado, más enfocado, más concentrado. Y nadie lo nota, ¿por qué? Porque no estás en un super viaje porque sabes medir, te sabes cuidar. Yo como médico tengo la responsabilidad y tengo la obligación de investigar más para mis pacientes y darles todas las herramientas que yo tenga disponibles para su tratamiento. Entonces, si yo muevo las bases físicas, bioquímicas, de cómo funciona la cannabis a nivel celular, a nivel orgánico, pues a mí el panorama de, de medicación es mucho más amplio de lo que técnicamente deberíamos de recetar. Entonces, yo no me detengo a los 5 o 6 rubros que me han dicho en los cursos y en los diplomados que he tomado que podemos utilizar. No, no me detengo. Yo lo utilizo prácticamente en todo. Sí, obviamente, hay entidades, enfermedades o pacientes que hay que tener cuidado, pero en general, ¿por qué no? Si es un producto natural, es un producto que no hace daño, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, sobre todo cuando utilizamos CBD, espectro completo o ampliado, se me hace un absurdo, primero darle un fármaco al paciente, que sé que le va a dar gastritis, eh, problemas de riñones a la larga o cualquier otro tipo de enfermedad o secuela medicamentosa, cuando le puedo dar cannabis para su tratamiento y el paciente va a estar súper bien. Ahorita legalmente en México el tema de la cannabis medicinal está súper secuestrado por la política. Ese es mi punto de vista personal. ¿Por qué? Porque desde el 2017 teníamos ya acceso a medicamentos de importación y empezábamos a tener como una reglamentación. Eso viene desde sexenios anteriores, pero cuando llega el nuevo gobierno eh, empiezan a empujar mucho el tema de la medicina y la regularización, tanto del uso medicinal, que tenemos ya una ley aprobada desde noviembre del 2020, pero es una ley de uso medicinal que está tanto en pañales como prohibitiva. ¿Por qué? Porque tenemos ya la autorización como médicos de poder recetar cannabis, pero no tenemos que recetar. Dependemos ahorita de instituciones como Salubridad, Cofepris y la Conadic para poder tener medicamentos y ellos no saben todavía ni cómo regular, cómo registrar, cómo hacer análisis, no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, es un mercado gris que nos tiene maniatados y es absurdo y hasta estúpido desde mi punto de vista que la población lo necesita, la gente necesita la cannabis medicinal, los niños la necesitan, los pacientes con cáncer de salud necesitan. Tiene todo el beneficio y no se lo podemos dar porque no tenemos una legislación, porque tiene secuestrado políticamente el tema por las elecciones que vienen y que por qué esto y que el otro. Entonces sí es frustrante como médico el tener una herramienta tan buena, tan enorme que no nos dejen utilizar. El hueco legal que tenemos es enorme. Que tenemos que esperar, no nos queda más que esperar y que seguir haciendo el que se me ofrezca y el que me pida le comparto información, los educo en el tema, porque necesitamos entender qué estamos haciendo para que nos puedan apoyar. entre mis cuates empecé a manejar el término que no es mío, aclaro, no es mío, eso se lo aprendí a Narely Cortés, tinta bonita en redes sociales, mi respeto es a esa mujer, tiene un conocimiento tremendo sobre la planta, es súper activista y ella siempre decía stay medicated, oye, ¿cómo andas? Medicado, hermano, ¿no? Entonces se entiende perfecto y es, rompes con ese estigma de decir pues ando pacheco, ando marihuana, ando hasta cierto punto tirónico ¿no? decir, voy a medicar cuando voy a ponerme a fumar mi plantita o algo. Mi inspiración es buscar mejorar algo de lo que sea. Un ejemplo muy burdo que utilizo todos los días. Me despido de alguien, siempre les digo, pórtate mal, pero cuídate bien. Eso te saca de contexto y te hace sonreír. Entonces, eso es mi inspiración diario y es lo que quiero dejar. Quiero que el día de mañana, que yo no esté en este plano existencial, este, la gente se quede con un recuerdo de... ¿Te acuerdas de Santiago? Ah, pues me ayudó en esto, me dejó esto, me enseñó esto. Eso es lo que busco, dejar huella positiva y sana en quien sea. Entonces, la cannabis, yo creo, para mí es como la llave a un desarrollo pleno y gigante del ser humano en general, no nada más como persona, sino como sociedad, como mundo, como sanar la tierra, o sea, es, es algo que es demasiado grande y viene esa revolución gigante que no debemos parar y no creo que nadie la pueda parar. Pórtense mal, pero cuídense bien. Gracias.